Mujeres canta, canta! ¡Luis Barbosa! Allá le llaman la Cindy porque su un hombre sin ganar. Es una mujer valiente que no se le ha que no se le nada es el ejemplo de vida de una mujer colombiana Mujeres valientes ustedes son inspiración respetar porque es muy buena patrona, honesta y trabajadora, para tener lo que tiene no necesito marido, ella dice que los hombres algunos son mantenidos y que